comienzo, a una nueva sesión por fin que hemos conseguido que venga el profesor José Huertas Huerta a, a, al, al bicicletero. Eh, vamos a hacer una nueva sesión del bicicletero y esta ocasión lo hacemos en el marco de la Semana de la Ciencia, lo cual pues tiene para nosotros más, más valor. Es una, una actividad que lo ha organizado el CRAI a través de su responsable Marisa Balsa y de luego queremos agradecer a, a las gestiones hechas por Gloria Huerta que ha permitido pues contar aquí con la presencia del profesor José Díaz Huerta. Eh, vamos a hablar aquí de una figura que yo creo que es muy conocida, ¿no? Pero lo que vamos a hablar aquí es de los aspectos que no son tan conocidos de, de Copérnico. Eh, en la Semana de Ciencia yo creo que es difícil ¿no? pensar en, en una actividad pues, que sea más apropiada. ¿no? Es una pena que no tengamos público de alumnos, ¿no? eh, estamos en el mundo en el que estamos, ¿no? ...y hoy parece que lo que no tenga 140 caracteres... ...y se puedan poner 20.000 likes inmediatamente... ...parece que no tiene ningún valor... ...pero bueno, yo creo que precisamente... ...lo que vamos a escuchar aquí de profesor José Luis Huertas... ...es eso, ¿no? el valor que tiene, lo que es el sacrificio... ...y creer en la ciencia... ...y el rigor haciendo las cosas... ...bueno, para, para hacer esta charla vamos a contar... ...con el profesor José Luis Huertas... ...que es catedrático de electrónica de la Universidad de Sevilla... ...felizmente jubilado y que gracias a eso, pues, como yo siempre digo, eh, se puede dedicar a hacer las cosas que realmente quiere ¿no? y se elimina todas las trabas burocráticas que nos encontramos los que no tan felizmente seguimos eh, en activo en la Universidad de Sevilla. ¿no? Bueno, eh, el libro, bueno, eh, la, la charla versa sobre, bueno, a tratar sobre Copérnico, José Luis Huerta tiene este libro que yo les recomiendo muy encarecidamente que se lo está aquí en el CRAI, tenemos un ejemplar creo, que lo he quitado yo, pero hoy lo no, no voy a devolver, y realmente me ha sorprendido mucho pues, leer, se lo acabo de comentar a José Luis, que Copérnico estudió Derecho, estuvo en Bolonia, me extraña, ¿no? que es un científico de esa categoría, y sobre todo, ¿no? también me, me, me, ha, me ha resultado bastante curioso que también en esa época, como ahora, se hacen triquiñuelas para obtener títulos. O sea, que no es una cosa que ahora sea una novedad en nuestro en el terreno universitario. Bueno, eh, el libro, lo que... Bueno, la charla que va a hacer José Luis eh, nos va a explicar un poquito pues, lo que no conocemos de Copérnico. Tenemos una idea bastante aproximada de lo que es el giro copernicano, de lo que supuso la ciencia. ¿no? Y es curioso ¿no? porque en una persona que tenía una formación religiosa, era canónico, tener que elaborar una teoría que va en contra de sus propias creencias ¿no? es pues un poco, yo creo que es el límite ¿no? al que te puedes poner la actividad científica. Y sin más, ya pues, le cedo la palabra a José Luis y le agradezco mucho que estén en el CRAI y espero que siga colaborando con nosotros en futuros actos que realmente para nosotros disponer de este marco en ¿no? un día donde hace sol, no hay frío yo creo que es algo impagable. Muchas gracias Presidencia. Muchas gracias por la presentación. ¿Se oye bien? ¿Sí? Quizá un poquito más fuerte. Aquí con tanto ruido. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, a veces, eh, bueno, cuando uno se jubila tiene mucho tiempo, el problema es que también lo quiere llenar con muchas cosas y por eso a veces pues, no puede uno eh, casar agenda como para eh, poder venir en cualquier momento a hacer cualquier cosa. Eh, ya sabes que por mi parte estoy abierto a cualquier tipo de cooperación en el momento que, que lo apetezca. Yendo con el tema que nos ocupa, eh, vamos hoy efectivamente a tratar de conocer un poco más sobre Copérnico, su época y sobre todo lo que significó su obra. Los objetivos de esta charla básicamente son cuatro: dar unas pinceladas sobre la vida de Copérnico, ayudar a comprender a qué visiones cosmológicas se tuvo que enfrentar para llegar a imponer el heliocentrismo, tratar de entender lo que significó el cambio de paradigma que propició y, sobre todo, intentar que, bosquejar las dificultades que tuvo que llevar a cabo, que tuvo que solventar para que ese proceso fuera fructífero. Vamos a seguir un esquema eh, más o menos eh, secuencial, basado en la propia estructura del libro. Por cierto, hay una edición como, que es más bonita, aunque el contenido es prácticamente el mismo, en National Geographic, con mucha más cantidad de fotografías en Colombia. Respecto a la astronomía, es importante hacer constatar que es probablemente la rama más antigua de la ciencia. Se tiene constancia de que hace algo más de 15.000 años ya había un interés práctico por los fenómenos atmosféricos y del cielo y distintas civilizaciones han ido considerando conceptos que hoy día para nosotros son triviales. La duración del día o la noche, la asistencia de estaciones los movimientos de los, de los distintos astros y por supuesto que la Tierra no está en el centro del universo pero no siempre ha sido así y ese es el punto importante que vamos a intentar revisar para ello tenemos que comprender qué es lo que resulta evidente para un observador que no tiene prejuicio un observador terrestre que no haya estudiado hasta ahora nada en primer lugar la Tierra no se mueve Estamos aquí quietos y esto no se, no, no se cambia de sitio. El sol vemos todos los días como gira alrededor de la tierra con una pequeña deriva que depende de las estaciones. Su posición cambia, pero en principio vemos que sigue un camino relativamente bien estructurado. Hay una relación entre solsticios y equinoccios que está vinculada a las estaciones y al número de horas de luz y la mayoría de los astros solo podemos verlos de noche. Hay tres clases de astros, obviamente la luna, que tenemos una conciencia de que es diferente, el sol, las estrellas fijas, aquellas que vemos de noche y que prácticamente no se mueven, y otras que sí vemos que se mueven, que son los planetas y el sol, cuyo, eh, cuya deriva, cuya trayectoria, podemos observar día a día. Vamos a pararnos entonces de dónde viene ese conocimiento y cómo se afianza. Vemos aquí algunos elementos que corresponden a culturas bastante antiguas. Esto es una tablilla sumeria, esto es un, una copia del de, eh, dibujo en una tumba egipcia. Vemos que la observación del cielo, que ha estado vinculada a la aparición de la agricultura y el, sed y el sedentarismo, tiene, como he dicho antes, casi, casi 20.000 años. Hay una estrecha conexión, es lógico, entre el mito, la religión y la ciencia en lo que se refiere a la astronomía. Egipcios, sumerios, acadios, por mencionar algunas culturas antiguas que ya figuran en la historia, habían vinculado muchos de estos fenómenos celestes con sucesos terrenales. Unos vinculados a la astrología, aspectos personales que no tienen para nosotros mucho sentido, y otros vinculados, por ejemplo, a la agricultura, al cultivo, a las inundaciones periódicas, etc., que tenían una incidencia práctica importante. A, a eso se asocia de forma directa el concepto cíclico de tiempo, día, noche, eh, la dualidad, y sobre todo la medida, la medida del tiempo y la medida de otra serie de elementos que están vinculados al cielo. Hay, hay evidencias actuales de conocimiento científico verdaderamente hablando. Por ejemplo, hay referencia a cuál era la trayectoria de Venus en el segundo milenio antes de a.C. entre los Acadios. El primer eclipse de Sol se registra en China en el 2700 a.C., previo a cualquier dinastía histórica. La primera aplicación de las matemáticas al estudio de la bóveda celeste, que es la tablilla que hemos visto hace un momento, está en el Museo Británico, Babilonia, en el segundo milenio antes de Cristo, y los egipcios, ya sobre la dinastía 16-17, habían identificado 43 constelaciones de las que conocemos y habían determinado la existencia de cinco planetas, los planetas que consideramos visibles, podemos ver a simple vista, en el cielo, y un esbozo de sus trayectorias. Pero no hay constancia. Hasta el siglo V después, antes de Cristo, de que exista una cosmología. Es decir, hay un, una distinción importante entre cosmogonía, la idea de que el cielo está vinculado a fenómenos muy diversos, incluidos mágicos, y cosmología, la idea de que tenemos una medida de cómo se mueven y organizan los diferentes astros que hay en el universo. ¿Con qué instrumentos contaban estos antiguos? Bueno, instrumentos relativamente portátiles, hoy día nos parecen un poco exagerados, como los que aquí aparecen mencionados. Los griegos empleaban prácticamente todos ellos, pero posiblemente en culturas anteriores también fueron empleados, como por ejemplo el cuadrante, la esfera albilar, eh, por supuesto, todos los, los vinculados al astrolabio, que es un mecanismo interesantísimo y bastante complejo, o los estantes, que podía ir desde los muy pequeños, este que es el, el que se conserva en Samarcanda, y un que tiene una medida de varias decenas de metros. Copérnico estuvo familiarizado con ellos porque tuvo la suerte de que en su universidad se había creado un taller de instrumentos desde unos años antes de que él estudiara. Ya volveremos sobre ese punto. También se crearon observatorios astronómicos, evidentemente no con el concepto que nosotros entendemos actualmente, pueden ver que desde eh, al menos desde el séptimo milenio antes de Cristo, posiblemente la estructura de Gobleki Tepi en Turquía sea en parte un observatorio de algunos, eh, algunas de las posiciones solares más importantes. Stonehenge o Chanquillo, que aquí aparecen un poco referenciados, Stonehenge es muy conocido, Chanquillo mucho menos, en Perú. Fue una estructura del orden de, bastante, de unas decenas de metros que permite reflejar las posiciones del Sol en distintos momentos del año con una gran precisión. O observatorios en Mesoamérica que permiten medir determinadas... Esto es un esquema de cómo funciona este, es en la frontera entre México y Guatemala eh, cómo se podían medir con ello las posiciones equinocciales del Sol. O el observatorio que eh, se creó bastante después en el siglo XVIII, que todavía funciona en la India, en Haipur, donde el elemento fundamental es que no existía telescopio. Son observatorios basados en instrumentos antiguos. Como he dicho antes, en, en épocas antiguas puede considerarse que existían observaciones vinculadas a una cosmogonía del cielo, es decir, algo en lo que lo mítico, religioso, lo mágico, ...intervenía en la propia estructura y los fenómenos que se observaban. El conocimiento científico se fue aplicando a esos movimientos poco a poco... ...pero sin una visión global. Se generaron, eso sí, tablas astronómicas... ...desde prácticamente el siglo IV a.C. Las primeras se conocen en el siglo III... ...las de Timócrates y Aristilo, que no son las primeras referenciadas... Hasta llegar a las conocidísimas tablas alfonsíes recopiladas en Toledo, en, en España, el catálogo de estrellas del nieto de Tamerlán, Ludbeck, que se conserva en San Marca, o las tablas de ediciones de Reggio Montano, que Copérnico conoció al menos en profundidad las alfonsíes y las de Regio Montano. Llegó a tener un ejemplar en su biblioteca personal son catálogos donde lo único que hay son referencias de coordenadas astronómicas de una enorme cantidad de astros. En esa, en esa observación, en la antigüedad de los astros, muchos científicos de cada época fueron estimando las distancias con mayor o menor precisión, sus posiciones, sus tamaños, sus trayectorias. Y los griegos empiezan ya a plantearse cómo está organizado ese conjunto de astros extraños que están muy separados de nosotros. Así nace la primera cosmología muy vinculada en principio a la filosofía y en cierta manera también a la religión. Aparece entre los discípulos de Platón, Aristóteles fija su visión dividiendo el universo en dos partes, la región terrestre con los cuatro elementos que conocemos y en reposo, la región celeste, donde está, está formada de éter y está en movimiento circular o, o esférico perfecto y tiene una separación clara y un límite intermedio con la Luna que permite establecer una especie de frontera de separación. En ese sentido, establece un orden de las órbitas en la cual, como digo, la Tierra quieta en el medio del espacio y a continuación van apareciendo la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, etc. Esta estructura no obedece, en realidad, a nada derivado de unas matemáticas más o menos bien establecidas, sino a una concepción puramente metafórica de lo que puede ser el Universo. La ciencia de la época establece algunas limitaciones porque se da cuenta de que de acuerdo con las medidas que va haciendo hay una coincidencia parcial con respecto a la idea que se tiene de esa estructura de esa cosmología del universo en principio hay una serie de observaciones que claramente se oponen a esa concepción por ejemplo las órbitas circulares de los planetas no son exactamente circulares hay planetas que presentan anomalías claras como puede ser el caso de Marte, que unas veces vemos que se mueve adelantando a la Tierra y otras veces en su trayectoria va retrasado con respecto a la Tierra. El caso de Venus y Mercurio que tienen un comportamiento muy extraño debido a la conjunción, hoy sabemos a qué se debe, a que se interponen entre el Sol y la Tierra. En, aquel, en ese modelo que estamos viendo no existe esa posibilidad de establecimiento. Luego, ya en la época precisamente otro discípulo de Platón establece que hay que hacer correcciones al modelo pero, bueno, es un modelo que viene de alguien con una, una potencia enorme en las tenas de la época y no se atreve a plantear una cosmología diferente sino simplemente modificaciones basadas en una especie de corrección matemática de eh, lo que son los movimientos orbitales establecen Efectivamente, que puede ser más o menos eh, vinculado en los movimientos que él observa, no exactamente a un movimiento puramente circular, sino a la combinación de un conjunto de movimientos circulares. Y él establece, en ese sentido, lo hace Eudoxo, establece que los planetas en realidad se mueven eh, de acuerdo con el movimiento de cuatro esferas homocéntricas, esferas que van rotando una dentro de otra hasta dar lugar a una explicación plausible de esos fenómenos extraños. Luego vamos a ver un pequeño vídeo donde entenderemos cómo es ese movimiento que es bastante complejo. De hecho, en mi opinión, la gestación de este modelo tiene un enorme mérito desde el punto de vista conceptual. El sol y la luna tienen una estructura similar, pero están asociados a menos esferas y en realidad aquí se pueden ver las, la forma en que cada, cada astro está moviéndose en relación con cuatro esferas distintas. Las trayectorias de, de, se mantienen así hasta llegar a Ptolomeo, que en el siglo II después de Cristo establece que en realidad las trayectorias son un tipo de curvas de revolución, las epistrocoides, que tienen una estructura un poco compleja. Y él establece un procedimiento, en realidad adapta un procedimiento que permite dibujarlas considerando que cada astro, en realidad cada planeta, se movería en torno a una circunferencia en torno a la cual a su vez se mueve otra, que va resbalando sobre ella de manera que el planeta correspondiente se va moviendo en una trayectoria de este tipo. En algunos casos, incluso, plantear luego una segunda y una tercera eh, en circunferencia en la que van rotando una respecto a la otra y se van moviendo. También es un sistema muy ingenioso que permite establecer este tipo de movimiento que es el hiperpropidal. A su vez, para corregir el modelo un poco más, establece que en realidad la Tierra no ocupa el centro del universo, sino está un poquito desplazada, es lo que él llama el ecuante, de manera que todas las distintas órbitas tienen una ligera excentricidad con respecto a esa posición. De hecho, si queremos entender cómo funcionaba el procedimiento, podemos ver aquí el modelo de Ptolomeo, cómo para cada uno de los astros cada uno está girando en una órbita que es excéntrica pero en realidad en una segunda subórbita, que es el epiciclo, en la cual resbala sobre la órbita principal. Eso permite, y luego vamos a ver otro vídeo un poquito más explícito, en el cual vemos que permite establecer con cierta aproximación ese, ese fenómeno del mecanismo retrógrado de Marte que tanto inquietaba a los astrólogos de esta época. El, ese modelo perdida durante más de mil años la iglesia lo adopta filósofos de muy, distintas, muy distintos lugares y científicos de muy distintos lugares del mundo lo toman como la base de todo en occidente porque el papado mantiene como doctrina que es esa estructura eh, está muy vinculada a nuestro carácter central en el universo y el, el papel que Dios eh, creador quiere mantener para el hombre. En el mundo musulmán también se acepta, aunque se van introduciendo pequeñas modificaciones, mejoras a, a, matemáticas a la estructura de las órbitas, en India y en Uzbekistán, donde hay también una tradición astronómica muy importante, también son muy aceptados, aunque es verdad que aparecen ciertas voces discordantes que quedan reflejadas de alguna manera en la literatura de la época. Voces heliocentristas, la primera de las cuales es la de Aristarco de Samos, que se atreve a decir en el siglo III a.C. que el Sol es el centro de nuestro universo cercano. Parcialmente heliocentristas, algunas relativamente antiguas, en, en, época, en época de las primeras herejías, casi. o geodinamicistas, es decir, con la Tierra en el centro, pero la Tierra moviéndose de alguna manera para explicar sobre todo el día y el sol de un punto de vista diferente. Así, llegamos al Copérnico y tenemos que entender en qué entorno se desarrolla su educación y su juventud para comprender sus dificultades y su contribución. En primer lugar, bueno, aquí hay una serie de hitos entre el siglo XIV y el XV en Polonia. Polonia es una, es una nación emergente que se convierte al catolicismo y donde hay varios aspectos a resaltar la academia de Cracovia, actualmente la universidad Jagellónica, eh, se crea como una de las universidades más antiguas de Europa Copérnico padre llega a Pursia es un comerciante que va a negociar a la Pursia polaca al norte de, de, de Polonia se casa con una aristócrata de la zona y muy, muy joven y su hijo es adoptado por un tío, un hermano de su, ma de su madre, Lucas Watzelrode, que eh, posteriormente era estudiado en Bolonia y en Roma y posteriormente es considerado príncipe arzobispo de Barnia, es decir, de la Pursia polaca, que está en guerra con la Pursia alemana. Bastante familiar estos enfrentamientos que terminaron en la Segunda Guerra Mundial en la invasión de Polonia, por cierto. ¿Por qué tiene importancia esta serie de hechos? porque Copérnico se va a ver involucrado tremendamente en lo que ocurre a continuación. Él vive un momento en Europa de cambio absoluto, España está a punto de constituirse como nación, Colón, por ejemplo, busca fondos justamente en los años que él entra a la universidad para navegar hacia el oeste, los turcos conquistan Constantinopla y se están expandiendo, se acaba de inventar la imprenta y por tanto la difusión del libro empieza a ser enorme el movimiento humanista se ha extendido ya por Europa ha llegado a Europa del Este y el Renacimiento como culminación de su humanismo está emergiendo con fuerza desde Italia el hombre aparece ahora como el centro de todo y la medida de todas las cosas de alguna manera en oposición implícita al concepto de Dios que ha sido el faro que ha regido el milenio anterior hay un interés por revisar la antigüedad clásica y, sobre todo, aparece una nueva concepción de la relación del hombre y la naturaleza, quizá reflejado en, en el canon de Leonardo como parte fundamental. En ese, en ese marco eh, se, mueve hacia, se mueve a Cracovia eh, Copérnico con su hermano, se matricula en la universidad, todavía hoy se puede visitar el patio, el precioso patio, de esta universidad, tal como él lo, lo debió ver. Esta universidad en ese momento es un foco de irradiación del movimiento de los está atrayendo a una gran cantidad de intelectuales del, del occidente europeo. Se enseña, como he dicho antes, la construcción de instrumentos astronómicos y, entre otras muchas materias, él estudia astronomía y matemáticas en una cátedra donde hay gente que trae una corriente de pensamiento humanista nueva que se enfrenta al conocimiento medieval, un ejemplo del cual es las dos visiones con las que él se tiene que confrontar en el aula. Hay profesores naturalistas que defienden ese modelo de Aristóteles y otros que defienden al menos los artificios matemáticos que llevan a corregir el, lo, lo que es la concepción ideal aristotélica. Él termina sus estudios, que no se, ve, no se ve la parte superior de la transparencia, ahí está el titulado de Erasmus por Italia, porque ya el programa de Erasmus debía existir en la época. Él, gracias a su tío, que fracasa al intentar nombrarlo canónico, se viene a estudiar a Italia. Se viene y estudia en Bolonia derecho, latín, griego, medicina, un poco de todo, en plan renacentista y conoce a Domenico Novara, que le enseña astronomía. En el ínterim toma como posesión como canónico, tiene que ir rápidamente a Polonia, tomar posesión y volverse, y observa, esto es muy interesante, con Novara, la dinámica de un eclipse luna, Bran, que es una de las pocas observaciones de las que tenemos constancia que él realiza personalmente. Acude a Roma por el año jubilar, Hace otra visita a Polonia y vuelve a Padua a matricularse en Medicina y en Astronomía para finalmente doctorarse en leyes en la Universidad de Ferrara. Se doctora en leyes porque su tío exige que vuelva a Polonia y es más barato el doctorado y más fácil. Hace un doctorado muy rápido, de ahí la referencia que hacía Ricardo, pero hace un doctorado de verdad, de hecho todavía se conserva el documento, tanto el acta, como el, el propio documento escrito de, eh, de su observación. vuelve a Polonia en ese momento y ahora es cuando es importante que nos paremos en todo lo que hace en Polonia en Polonia se instala rápidamente y su tío lo implica en la política él durante eh, más de 10 años va a estar activamente involucrado en las, la asamblea de los estados prusianos una especie de, de corte generales entre las dos prusias tiene una presencia muy activa entre tanto hace otras muchas cosas incluso publica una traducción de cartas de un poeta, de un poeta griego la, las traduce y las enriquece una, curiosidad, una pequeña curiosidad pero lo que es importante realmente es que él se traslada a Fronbo en dentro de Barnia e instala un pequeño observatorio que todavía se puede visitar. Allí, durante este, estos primeros 20 años que pasa, instala algunos eh, instrumentos astronómicos y lo que es más importante, escribe y difunde el Comentarios. El Comentarios es un pequeño panfleto de menos de 30 páginas, manuscrito, donde él propone la hipótesis de que el Sol está en el centro de nuestro universo conocido sin dar más explicación hace una hipótesis plantea que es una opción y distribuye entre muchos científicos y eh, obispos y cardenales ahí está una relación este eh, comentario de del que hoy día existen únicamente se han tres copias eh, una de ellas en Polonia, otra en eh, Viena la tercera no recuerdo que tampoco se sabe si están escritas por su puño y o, o, o pagó un amanuense. El caso es que es bastante curiosa la manera indirecta en la que propone el modelo. Y otro hecho fundamental, capital diría yo, es que comienza a escribir su De revolucionismos, la obra, su obra clave, cuando el primer volumen termina a los cuatro años, de, de, de, se lleva cuatro años escribiendo este primer volumen que en realidad es el volumen esencial de su teoría. Pero lo escribe y lo guarda. Esa va a ser una constante en su obra. En, en las siguientes dos décadas se dedica a la economía. Él, eh, debido a, a, su, a su labor política, tiene que establecer algunos problemas prácticos interesantes ha hecho algunos trabajos respecto a eh, cómo fijar el precio del PAN, por ejemplo, estaba en la transparencia anterior, eh, tiene que establecer la razón de cambio entre el Goshen de, eh, de, la, de la Prusia polaca y el, el correspondiente, la correspondiente moneda de la Prusia alemana, un, algo muy pedestre en apariencia, pero tremendamente interesante porque es la primera vez que se establece algún tipo de, de, de, de ley financiera por la cual se puede fijar de manera racional el intercambio entre monedas, hace trabajos de cartografía, hace muchas cosas, y aunque algunos obispos le piden que difunda su teoría, al menos que vaya a explicarla a algunas cortes, él se insiste. En esta época su único trabajo, aparte de, de la escritura de su libro fundamental, es una carta... Contra otro astrónomo, Werner, te critica a Ptolomeo y él hace un análisis razonado de lo que considera que es eh, perfectamente probado en Ptolomeo y la calidad del trabajo que Ptolomeo realizó. Y finalmente, 15 años después de haber comenzado, termina de revolución. Y todo se mete en un cajón. Él decide no publicar. ¿Por qué? Ya lo discutiremos. El libro se queda en el limbo durante una década completa. Hasta que un chico joven, un estudiante postdoctoral, eh, Reticus, llega a y Reticus es un discípulo de Belantón, es decir, un discípulo indirecto de, eh, de, las teorías, eh, de las teorías protestantes. Y empieza a presionarle para que publique lo que, tiene, lo, lo que él tiene. Eh, Copérnico, aparentemente, le da todos sus manuscritos, él los analiza y publica una especie de resumen que es un avance de las teorías de Copérnico en un libro que se llama Narratio Prima, que provoca gran, un gran rechazo, tanto en el bando protestante como en el católico. Todos los obispos del área o di, dirigentes de las distintas iglesias se ponen, en principio, <risa> absolutamente en contra. Reticus, viendo eso, separa los aspectos trigonométricos que hay en De Revolucionibus y los publique también aparte, y finalmente convence a Copérnico de que escriba una dedicatoria al Papa y publique su obra. Se la ofrece a un, a un teólogo protestante, Andreas Osiander, que gestiona lo que es la edición y que suaviza el texto de manera que coloca un prólogo que nadie sabe quién escribió, donde eh, trata de decir que, bueno, que hubiera continuación, eh, puede ser verdad, pero tampoco está tan claro, y le cambia el título a la obra, añadiéndole algunos términos. Y así, en Nuremberg, ve la luz, por fin, la eh, Nicolai Copernicus Torinensis de Revolución un Celestia Esto lo añade Osiander para tratar de evitar la censura. Él publica entonces, eh, se publica el libro, como digo, en marzo, pero Copérnico muere en mayo de ese mismo año. Probablemente Copérnico nunca llega a haber publicado su obra. La cuestión es a plantearse, ¿por qué tantas vacilaciones? ¿Por qué prácticamente en 10 años que la obra está terminada no se atreve a publicarla? ¿Y por qué, a pesar de las limitaciones, no la intenta dar a conocer? Bueno, él se mueve entre la ciencia y la religión. Él es un clérigo, es un canónico, nunca, parece ser que nunca llegó a tomar órdenes mayores, pero es un hombre pagado por la Iglesia, que vive de la Iglesia, que incluso llega a aspirar a los diputados de Barnia. Y el robo sonda que lanzó con el comentario Luz no ha sido muy bien visto. Algunas personas lo han apoyado, pero en general la, la visión que se tiene, como digo, tanto entre los católicos como entre los protestantes, es que está agrediendo a una concepción que va más allá de lo científico. Esta es la última página, de, eh, oh, perdón, la página más importante del comentariolo, precisamente, donde, como pueden ver, el sol ya aparece en su posición prominente y las órbitas de los distintos astros están correctamente ubicadas. Las ideas de Rutero se han ido extendiendo por Europa en todo este tiempo y, en particular, llegan al conflicto prusiano. De hecho, la Prusia polaca es católica y la Prusia alemana se convierte al protestantismo, lo cual provoca todavía una mayor tensión en la difusión cercana de las ideas de Copérnico. Por otro lado, la contrarreforma está en marcha y, aunque a él lo han invitado a que participe en uno de los trabajos colaterales que se empieza a desarrollar desde un poco antes que el concilio de Trento se, se inicie es la reforma del calendario él lo declina aunque es partidario del cambio y establece, que, establece una medida del, del año que luego prácticamente es la que se va a adoptar cuando unos 40 años más tarde se adopte el calendario gregoriano. Copérnico se enfrenta a este mundo y se enfrenta con mediciones, con mediciones que rebaten esas creencias. En el plano de la ciencia descarta apariencias y prejuicios ante la evidencia de los datos. Y le da miedo, le da miedo porque, bueno, entiende que eh, puede encontrarse con un problema. Reticus, en su narratio prima, incluye esta frase que me parece fundamental. Quien quiera comprender debe tener un pensamiento independiente probablemente eso convenció a Copérnico eso, y quizás su mala salud ya en, la, en su época terminal pensando que bueno que si, si me acusan probablemente yo no esté en este mundo fue lo que le hizo atreverse quizás a publicar esta obra clave ¿y en qué consiste en realidad ese cambio? porque tenemos una concepción muy simplista Copérnico cogió la Tierra la movió de sitio y ya está. No, Copérnico hizo eso, pero lo hizo teniendo en cuenta los cálculos aritméticos que había, eh, se habían desarrollado eh, y que él mismo había estado filtrando durante todo el tiempo que escribió su obra, eh, su única obra importante. Él establece que en estos dos modelos, que son muy interesantes, pero son modelos no muy precisos, y sobre todo poco elegantes, no son sencillos. Él establece, y ahí, que yo quisiera hacerles ver si esto funciona. No. A ver. Lo siento. Es un vídeo en el cual se puede ver de forma muy, muy gráfica. Cómo cambia, si acaso al final intentamos verlo. ¿Cuál fue su mérito? Él partía de unos preconceptos y de una experiencia aparente. Pero con medidas empíricas les da la vuelta, los rebate y establece una nueva concepción a pesar de que contradice la experiencia sensorial. Aquello que vemos como apariencia lo rechaza y establece que, debido a esta serie de medidas, que son tremendamente detalladas, es, lo único lógico es la concepción heliocentrista. En el de Revolucionibus, prácticamente cinco libros están dedicados a vincular todos los datos que él ha ido teniendo del pasado histórico, vincularlos a los movimientos de cada uno de los astros que configuran el Sistema Solar, salvo el primero que da la visión general de su teoría y que en menos de 20 páginas echa por tierra todos en los modelos anteriores. La mayoría de los datos que utiliza, esto es muy interesante, no son suyos, han sido obtenidos por astrónomos anteriores y ahí es muy importante el acceso que él tuvo a la biblioteca de Bolonia, porque en esa biblioteca encontró una enorme cantidad de datos tanto de griegos, romanos, eh, árabes y a través de los árabes incluso de eh, los astrónomos indios e iraníes. La clave de la contribución de Copérnico estuvo en el método. Él reunió evidencias empíricas, analizó los resultados, los comparó y terminó deduciendo unas conclusiones que aunque iban en contra de un paradigma bien asentado, le llevaron a, un, a una vuelta completa a darle la vuelta total a ese paradigma abriendo la puerta a la ciencia moderna no importa lo que vemos sino lo que medimos y esa en realidad es la enorme contribución él se enfrentó a una tradición que en el fondo se pierde en la noche de los tiempos fue recopilada por Ptolomeo de alguna forma pero quién sabe desde cuándo esas concepciones se habían tenido y pese a que lo evidente parecía ser otra cosa establece cómo eh, la concepción que hoy día tenemos del universo él no es capaz de resolver completamente el problema él mantiene que los planetas se mueven de forma regular y circular lo cual hace que tenga en su teoría también la Tierra el sol no ocupe el centro del, del sistema sino que tiene que utilizar ese concepto de cuante para adaptar lo, el movimiento de los distintos planetas no será hasta Kepler que no, no, podamos, eh, no se establezca realmente el concepto de órbita de elíptica y de movimiento no regular de los planetas él deja también una serie de aspectos sin cubrir la gravedad si la Tierra no es el centro de todo, ¿cómo? ¿por qué caen los cuerpos? No será hasta Newton que se resuelva. Si la separación entre el, el, el éter y el resto de la materia no funciona, ¿de qué están hechos los otros astros? ¿Por qué únicamente la Luna rota alrededor de la Tierra? ¿Por qué no hay satélites? Esa serie de cuestiones quedan abiertas, irán llenándose en los dos siglos siguientes, sobre todo. Eh, algunos de ellos a partir del descubrimiento del telescopio en cuanto Galileo empieza a hacer observaciones con el telescopio apenas 40 o 50 años después se da cuenta de la existencia de otros muchos satélites en nuestro sistema planetario ¿qué pasó después? bueno, en el lado católico eh, acabó el concilio de Trento y a partir de ahí durante el concilio se creó el índice de libros prohibidos y los bastantes discípulos que tuvo el occidente, algunos en español por cierto muy, muy cualificado, todos tuvieron una muy azarosa vida a partir de la aceptación de las teorías de Copérnico. No todos terminaron en la huera, como en Fernando Bruno, pero Galileo sufrió prisión. Y llegó de Zúñiga tiene el, el principio, el dudoso honor de haber acompañado al de Revolución y es en la entrada en el índice de libros prohibidos en el mismo año y al mismo tiempo por sus comentarios de Job de, hay una nueva referencia a Copérnico en el índice poco después pero no sale de él hasta mediados del siglo XVIII y de hecho la iglesia no autoriza él, en el lado católico una primera redición, hasta casi mediados del siglo XIX en el lado protestante pasa prácticamente lo mismo con la única diferencia de que allí afortunadamente no hay un Papa, sino hay muchas iglesias distintas y entonces esto presenta resquicios, dependiendo de quién gobierna cada una hay aceptación o no, lo cual hace que llegue a muchos de los científicos de la época y estos aceptan la teoría de manera eh, completamente eh, uniforme. ¿Y qué ha pasado después? Pues como digo, los grandes astrónomos aceptaron, incrementaron y perfeccionaron sus teorías se inventó el telescopio que permitió un, un cambio absoluto en la forma de observar el universo y aunque los oscurantismo religioso siguió de alguna forma imperando, se siguieron haciendo ediciones, pero eso sí, se retrasó la aceptación por parte del, del, del común de la gente en los diferentes países prácticamente en una época moderna. Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XIX no hubo una aceptación que podemos considerar universal de las teorías copernicanas. En conclusión, ¿cómo vemos este mundo? ¿Cómo vemos esta revolución? ¿Cómo vemos a Copérnico? Bueno, hoy día nadie negaría esa visión. quizás algún creacionista de estos locos que a veces aparece en algún estado del sur de Estados Unidos puede que lo niegue, pero en general nadie. A él se sí le atribuye el mérito de ser el primer hombre de ciencia moderno que cambió un paradigma enterrando en el olvido todo lo anterior. Lo hizo a pesar de que contradecía lo que parecía evidente, de hecho convirtió en evidente lo que no lo era. Hoy día nuestros niños pequeños saben que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario. Y creo que él debe servir de ejemplo a los científicos y tecnólogos de hoy y de mañana. La verdad que uno encuentra en los datos y la reflexión es más importante que lo que uno cree. Muchas gracias por su atención. Va añadiendo distintas esferas sobre las que va rotando es tremendamente ingenioso y así le permite explicar el movimiento de Este es Eudoxia. Este modelo es del siglo IV a.C. Va añadiendo distintas esferas homocéntricas que le permiten explicar cada uno de los movimientos. Y luego el tamaño relativo de, las, de los diámetros es lo que hace que se vea o no se vea ese movimiento retrógrado. Ahora vamos a pasar de forma directa al modelo de Copérnico, perdón, al modelo de Ptolomeo, para ver que el modelo de Ptolomeo también da explicación, aunque no es exactamente el mismo tipo de raza. ese movimiento real de Marte y este es el movimiento que vemos de Marte entonces, desplazando un poco la Tierra y con un epiciclo es capaz de dar explicación aunque la medida no es, no es exacta en fin, el problema es que los mediciones no son demasiado precisos y bueno, mucha complejidad, mucho mérito pero en realidad mucho más sencillo vamos más rápido ¿no? como la, la ciencia no, me engaña, ¿no? Bueno, eh, muchísimas gracias por la, por la charla, que realmente ha sido muy interesante. Nos ha, un sabio hablando de otro sabio, nos ha, nos ha enseñado, nos ha explicado claramente que, que es el giro copernicano, que consiste en esa expresión que utilizamos tan, tan frecuentemente. Sí, antes.